Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. En el partido de vuelta por las semifinales de la Europa League entre Valencia y Arsenal, la reportera española Mónica Benavet, que estaba en directo desde la grama del estadio en la previa del compromiso, recibió un fuerte balonazo en la cabeza. Un jugador del Valencia fue quien pateó el balón y pese a que un asistente intentó detenerlo, este golpeó a la comunicadora. Este es el video pero a los 55.000 que también están poco a poco llegando a este estadio de Mestalla. También 2.300 aficionados del Arsenal que están en la parte alta de este estadio, como veis, y que empiezan a corear a los suyos porque quieren colarse, quieren conseguir también el que sería para los Gunners el primer título europeo, la primera Europa League. Para estar también en la Champions, algo que quiere hacer el Valencia, tomar esa vía Champions, si no puede ser, pero todavía opciones en la Liga, de conseguirlo en esta competición, en la Europa League. Hay mucha ilusión, saben que hoy es un día especial, muy especial, en este... Luego de ese doloroso golpe Mónica siguió reportando de forma muy profesional No la tenemos Mónica ¿Estás bien? Me comentan que no estás ahora mismo Con Rubén Uría pero no ha sido nada el balonazo ¿no? Porque te hemos visto que ya sufríamos por ti ¿Qué tal compañeros? Acabamos de dar de momento la imagen de la previa del partido y el primer gol, el Valencia. Ahora confirmaré qué jugador ha sido, pero lo acaba de meter en la eliminatoria y en la remontada. Así que a balonazos y a disparos a puerta a Peter che puede prepararse porque el Valencia hoy tiene ganas de gol y de atacar. Estamos bien con ganas de contar que el Valencia puede estar en la final de Bakú y que entren los balones, no aquí, no a este directo gol, sino sobre todo que entre a la portería del Arsenal.